Vamos a, les voy a narrar ahora, les voy a contar sobre un conjunto adicional de trastornos del neurodesarrollo eh, una pequeña eh, de diferentes eh, causas, ¿sí? entonces diferentes etiologías que pueden llevar a trastornos del neurodesarrollo. Entonces tenemos eh, trastornos del neurodesarrollo que son causados por alteraciones genéticas. ¿sí? Muchos de ellos, algunos de ellos van a llevar a las malformaciones que narramos en el video anterior, en el, en, en, con, con anterioridad. Dentro de las alteraciones del neurodesarrollo genéticas tenemos alteraciones monogenéticas, es decir, que solamente afectan un gen, o alteraciones poligenéticas, que afectan muchos genes. ¿sí? La mayoría de los trastornos del neurodesarrollo que son genéticos Suelen ser poligénicos, no son monogénicos. ¿sí? O Se afectan muchos eh, genes. Eh, ten, tenemos, Vean la diferencia, ¿no? Genético, o sea, solamente son, eh, son genes particulares, ¿no? Tenemos también alteraciones cromosómicas. O sea, las la cromosómicas es que afectan grandes porciones de cromosomas o cromosomas completos, que ya no serían genéticas, que implican cientos de genes o miles de genes que hay en un, en un, en un cromosoma. Entonces, dentro de las cromosómicas tenemos las trisomías, o sea, que son, eh, te, hay que tener un cromosoma de más, ¿sí? ¿Se les ocurre alguna trisomía famosa? Sí, profe, el síndrome de Down. El síndrome de Down, muy bien. Pueden haber de les, eh, monosomías, o sea, que solamente hay un cromosoma, ¿sí? o de lesiones que se que se parte un pedazo de un cromosoma que se pierde, como el X frágil, o duplicaciones que se agregan pedazos de cromosomas. ¿sí? Además, una categoría por alteraciones causadas por teratógenos o por eh, tóxicos medioambientales, por... por... Exposición a eh, eventos, factores medioambientales que son eh, sustancias que son nocivas para el desarrollo del embrión o del feto. ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ambientales como el, la exposición a mercurio, a plomo, incluso a polución, al smog de las ciudades. ¿sí? Se sabe por ejemplo que los bebés que viven cerca a, a, a lugares muy concurridos por tráfico, Sí, por ejemplo, cerca a las estaciones o a, los, a las vías de Transmilenio, eh, tienen riesgo más alto de tener trastornos de tipo de TDAH o autismo, ¿sí? por el, todas las partículas que se respiran del, del smog, del, del, del humo de los carros y de las fábricas. Eh, lo mismo, hay varios estudios, por ejemplo, alteraciones en niños expuestos que viven cerca a minas, entonces expuestos a mercurio, a plomo, sí, eh, exposición a algunas drogas como alcohol, tabaco, anticonvulsivantes. La, los, los casos de talidomida fueron muy famosos hace un par de décadas, ¿sí? Eh, y la talidomida era, una, era, un, era unas pastillitas que se daban para evitar las náuseas del embarazo y generaba unas, muta, unas eh, malformaciones graves en los miembros. Entonces, esos niños nacían sin piernas, sin manos, bueno. O también exposición a radiación, ¿sí? por eso es que las mamitas no pueden hacerse pues rayos X ni nada por el estilo y deben cuidar qué tipo de eh, fármacos consumen otros eventos que pueden llevar a trastornos del neurodesarrollo son la salud materna dentro de ellos está la edad de la madre madres muy eh, mayores o menores pueden estar eh, en mayor medida en mayor o menor riesgo Infecciones bacterianas y virales, entonces toxoplasmosis, rubiola, zika, VIH, y aquí podríamos sumarle el COVID-19. ¿sí? Desnutrición materna, alteraciones metabólicas y fisiológicas en la madre, el estrés materno, el estrés psicosocial, ¿sí? maltrato, violencia doméstica, eh, ocultamiento del embarazo, todo esto puede afectar. La depresión pre, peri o postnatal también afecta al desarrollo del, del niño. Uno, algunos daños adquiridos, como las hipoxias o anoxias perinatales, que son bastante comunes. Se, o sea, falta de oxígeno al momento del nacimiento o reducción. Bajo peso al nacimiento. Nacimiento pretérmino o postérmino. Entonces, yo creo que esta es una de las categorías que más va relacionada con problemas del desarrollo. Es el nacimiento protérmino. Y se considera como un factor de riesgo el nacimiento por cesárea. ¿Sí? sí ...que conlleva a algunas de estas. Y otra y bueno, de daño adquirido postnatal, ya los niños, ya no tanto al, alrededor del nacimiento... ...sino ya durante la vida, la infancia principalmente y la niñez. Entonces el trauma craniocefálico, y aquí estaría relacionado con el síndrome del zarandeo o, ...o el maltrato, o la violencia que genera traumas en el cerebro. Desnutrición, maltrato y negligencia, infecciones virales y bacterianas ya de los niños... Hospitalización prolongada, repetitiva, epilepsia, enfermedades metabólicas, endocrinas y tumores. Sí, entonces esta es como la gran lista de etiologías, causas que conllevan a problemas del desarrollo o del neurodesarrollo, ven ¿sí? que es una lista bastante grande. Dentro de las alteraciones genéticas, acá hay un resumen de, las, de algunas de las más frecuentes, como la neurofirmatosis tipo 1, que, y acá está el gen que está mutado, el gen NF1, que está en el cromosoma 17, en la, en la patica Q, bueno, acá está como el lugar donde se muta ese gen, la, el síndrome de Noan, que está que es este gen que está mutado, ¿sí? el X frágil, que tiene que ver con unas mutaciones en el, en, el cromo, en el cromosoma X que se van acumulando hasta que se rompe el gen, el cromosoma, digo, el síndrome de Red el eh, síndrome de Lang, ¿sí? algunas cromosómicas, como la trisomía 21, síndrome de Down, la trisomía 18, síndrome de Edwards, la trisomía 13, síndrome de Patou, síndrome eh, o, y ya las, las, las alteraciones en los cromosomas sexuales, entre los que más tenemos es el Klinefelter, el síndrome del supermacho que tiene un, un, un Y de más, la trisomía X o supermujeres o mujeres triple X que tienen una X más, ¿sí? Y cada una pues tiene unas alteraciones funcionales. O tener solamente un cromosoma X que es, se conoce como el síndrome de Turner, ¿sí? Muy bien. Ya de lesiones o duplicaciones de pedazos de cromosoma, entonces están en cuando se pierde el, un pedazo del, del cromosoma 5, puede desarrollarse el síndrome del maullido del gato, el síndrome de Prader-Willi y de Angelman, que es por perder un pedazo de mi cromosoma 15, paterno o materno, el de D. George, que sería el cromosoma 22, ¿sí? duplicaciones como en el cromosoma X, que se va fr frágil, se va duplicando el cromosoma, ¿no? Eh, bueno, entonces aquí, por ejemplo, este es un caso de trisomía, del síndrome de Down, que genera pues, varias alteraciones faciales en diferentes órganos, en el metabolismo, en las manos, en los labios, etcétera. No todos los casos son iguales. No podemos encasillar a todos los síndromes de Down. Hay diferentes tipos de síndrome de Down, hay diferentes trayectorias de desarrollo, entonces por eso las alteraciones pueden variar enormemente en, en el síndrome de Down. ¿sí? Eh, en muchos de ellos lo que más se presenta son alteraciones en el cerebelo, en el hipocampo, y en la corteza visual. Entonces lo más común es encontrar eh, problemas de aprendizaje motor, de velocidad de pensamiento, de problemas visuales, pureza visual problemas de memoria, problemas de memoria a corto plazo, es como lo más común. ¿sí? El síndrome X-frágil es la segun el segundo trastorno del neurodesarrollo más común, el primero es el síndrome de Down, el segundo es el X-frágil, ¿sí? de las discapacidades intelectuales, y en este también tenemos una, eh, pues, algunas alteraciones en el neurodesarrollo que suelen conllevar a, a trastorno del espectro autista, a alteraciones faciales, a discapacidad cognitiva, problemas motrices, ¿Sí? Kinefelter, acá vemos algunos de los teratógenos en los más comunes, el alcohol, ¿Sí? diferentes drogas y o moléculas o fármacos o contaminantes, en los que se pueden ver expuestos, eh, el alcohol, el síndrome del alcoholismo fetal, por una gran cantidad de infecciones, ¿Sí? que ya hemos hablado. La salud de la mamá influye bastante en el desarrollo de, de, de, de, de, de, de, de los hijos. Entre más precaria sea la salud de la mamá, pues más probable es que hayan diferentes trastornos del neurodesarrollo en los hijos. La prematurez, que está relacionada con el peso y la madurez del momento del nacimiento, que ya hemos hablado también un poco, ¿sí? entre más temprano sea el nacimiento, menor es la probabilidad de sobrevivir y mayor, y mayor la probabilidad de tener serias alteraciones en neurodesarrollo, ¿sí? Más o menos después de la semana 32, eh, ya, es más, eh, ya, ya está más protegido. O sea, entonces aquí están como las clasificaciones. Entonces, extremadamente pretérmino, por debajo de 28 semanas. Oh, mi hija, por ejemplo, fue así. Pre, muy pretérmino, entre 28 y 32, entre 32 y 36, moderadamente pretérmino, a término a los 40 y por, eh, por encima de las 42 semanas, eh, eh, post término. Sé que también es peligroso. Bien. Entonces, eh, y por último, los efectos eh, de inflamación. Bueno, la, eh, entonces la inflamación alrededor de, de problemas de infecciones, de problemas de enfermedades, de mala. Micro, una mala población microbiótica en, en los intestinos puede llevar a problemas de inflamación que generen también eh, alteraciones en el neurodesarrollo ¿sí? y que van a, eh, van a llevar a problemas en la, en la vida escolar de los niños. Bueno, entonces esto sería como lo de diferentes causas o etiologías de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Hay alguna pregunta? me dice me está preguntando Nini profe mi señora está terrible mi pregunta es si los niños con cráneo grande pero cerebro normal tienen menos complicaciones que otros sí sí sí Nini o sea si el cerebro es el tamaño del cerebro es normal pues se espera que tenga eh, eh, que tengan menos menos tras eh, o sea, la idea es que tengan un desarrollo normal, ¿no? Si, si tienen un, un cerebro normal, ¿no? ¿Por qué puede ser que tengas una cabeza muy grande y un cerebro normal? Por ejemplo, los casos de hidrocefalia que hablamos. Entonces, puede ser que tuviste una infección, una meningitis o algo, hizo que la cabeza creciera, pero el cerebro no, no sufrió ningún tipo de alteración en su desarrollo. Entonces... Entonces, ahí tendríamos un caso de cerebro de cabeza grande y cerebro pequeño. Y no tendríamos ningún tipo, esperaremos no tener problemas del neurodesarrollo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien.